Hey. Hola amigos, quiero darles la bienvenida a este canal, mi nombre es Adrián López y en esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado de un producto que me acaba de llegar, está caliente todavía de la carretera y eso que está haciendo un calor, que para qué también estoy estrenando un pequeño micrófono de Rode que se los voy a mostrar en este momento sin micrófono, este es el audio de la cámara, este es el rode, este es el gato, el gato muerto y el pequeño micrófono de Rode. Y ustedes me dirán cómo se oye sin micrófono y con micrófono. Ahora les voy a entrar al micrófono. ¿Qué me dicen ustedes cómo se oye? Yo no sé cómo, cómo se oye en este momento porque es la primera vez que lo uso y solamente lo voy a saber cuando edite el video. Bueno, sin más, aquí les tengo el producto. Una cosa interesante que por qué adquirí ese micrófono es que cuando salgo por ahí a hacer los blogs o los, o los videos de los viajes, eh, ando con el micrófono que usualmente uso para grabar en eventos y que es demasiado grande. Y este es más chiquito, se ve menos Y yo soy un poco tímido delante de la gente para hablar Y es por eso que trato de conseguir ese que no se ve tanto Bueno, ahora sí, sin más, vamos a ver el producto Y aquí está Cable HDMI, a ver si van tanteando qué cosa es. Bueno, seguramente van a saber por la miniatura del, del video, pero bueno, esta es como una especie de sorpresa. Y aquí está, de frente, sí, aquí está, es de ASUS, como pueden ver pesa 7 libras la caja es una una Tube gaming laptop f17 ahora les cuento por qué decidí hacerme de esta laptop El, he estado he estado grabando videos en full hd para videos de youtube e inclusive para la entrega de los eh, de los videos en los eventos de 15 y baby shower que he hecho y que y quería evolucionar para el 4k tengo la cámara que graba en 4k, el dron graba en 4k pero la computadora que estaba utilizando no tiene la capacidad de eh, editar en tiempo real y ver el resultado de la edición por lo tanto no queda no queda muy bien el procesamiento en 4k ni la exportación por tanto decidí comprar este esta, esta laptop gaming para que me ayude en el proceso de renderizado y de ver la edición en tiempo real y aquí se las dejo voy a abrirla con ustedes Uh si sí es una gaveta <ríe> Es una gaveta Yo pensé que era una caja común No es una gaveta es como una gavetica Ok y aquí está Bueno aquí tiene Ah um no sé, un sticker o oh, un sticker con varias con varios logos para pegar donde uno quiera oh. aquí está este es de aluminio la tapa de arriba es de aluminio tiene buenas salidas para el enfriamiento y tiene entradas por atrás para el enfriamiento del procesador y la tarjeta gráfica. Les digo, yo no soy experto en, en laptops ni en computadoras. Eh, lo que hago es solamente ver, review y, y decirles cómo, cómo, la, eh, cómo las veo cuando lo... Cuando está en mis manos. Eh, por abajo es plástico. O es sea, un plástico, un plástico duro. Vamos a ver qué más. Está en la bolsa, en la caja. Eh, acá. Eh, la garantía. Eh, como los primeros pasos para encenderlo. primeros pasos, instalar el cargador antes de encenderlo bueno, lógico, ¿no? pero bueno y a sus productos ok vamos a ver que nos trae aquí está el, el transformador y el cable y el cable a la pared ok, ya no, me estaba asustando porque miren estas dos tomas ya me había asustado ya porque acá <risa> Estaba esto Y esto cubierto Porque es un cobertorio wow. Tiene la misma La misma toma pero no Ok Bueno esto es todo no tiene, no tiene más nada Así que voy a Voy a conectarlo a la pared Y vamos a ver qué rendimiento tiene Y para que vean La primera impresión y el, y el primer encendido De la laptop Acompáñame bueno, yo que nunca veo las guías rápidas, pero en esta ocasión sí lo vi. Y lo primero que me dice es que cargue la laptop por 3 horas antes de encenderla. Así que me toca esperar. Tiene un, un procesador i5, un Core i5, una tarjeta gráfica de, de GeForce, la 3050 Ti. Tiene WiFi, WiFi 6, tiene, dice que es de grado militar. También es eh, RGB. Uh, dice que tiene para eh, reducir las cancelaciones de, de ruido. Y una cosa muy importante por la cual eh, se la adquirí es de que la pantalla es IPS, SRGB, que tiene los colores reales. Por acá tiene USB 3, el HDMI. He puerto LAN la pantalla es de 17.3 pulgadas, eh, tiene un terabyte de disco duro SSD de estado sólido, tiene 32 GB de memoria RAM, tiene Windows 10, Home y como les decía, tiene una tarjeta de video GeForce de 3050 Ti de 4 GB. Okay, vamos a encenderla por primera vez. Ahí el teclado RGB. Aquí estamos en los Estados Unidos. Your keyboard is set to US. Want with that? El teclado en inglés. Do you also type with another keyboard layout? Oh, no. vamos Now let's get you connected to a network. Oh, bueno. Me mudé acá porque no tenía el cable de red, ya lo tengo instalado y vamos a Next. Ok we Okay. no te voy a apagar. Procúrate Your computer will restart before you continue okay Vamos. Uh. next up the legal stuff In short you'll need to select accept to use Windows you can decline but then you know no Windows mm. Type your email address or phone number then follow the instructions to sign in I'll catch up with you once that's done want to set up a pin These are the settings Microsoft recommends Aquí. go ahead and review them. And accept when you're ready. Aquí en las um, en las configuraciones de la privacidad, les recomiendo que apaguen todo esto. porque esos son constantemente que está enviando la localización. You get a as you set up your Pero vamos a, a seleccionar business, entertainment, gaming y creatividad. We can PC. Make calls. Send text messages, use your mobile apps, and more. If this sounds useful, we'll send... Okay. Your PC comes with a free one-month trial of Microsoft 365 Family. Should we get it ready for you to use? Yeah. Okay. Here's where you add your credit card details. Your PC comes with a free one-month... With Xbox Game Pass, you can play a live... Hey, look. That's me, Cortana. Can I have permission? Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such The next version of Windows is ready for you to download and install Whenever you're ready, select upgrade and we'll download it in the background while you continue setting up Almost done now, we just need to get a few more things polished up for you And Windows will be all yours, looking forward to helping out En este momento estoy descargando el DaVinci Resolve 18 Estamos en la versión Beta 6 una de las razones por la cual también adquirí esta computadora es para trabajar con este programa que de edición que es muy bueno no lo he aprendido en su totalidad solamente tengo uh, como algunas referencias o el ABC así como para, eh, para andar con él pero quiero aprenderlo completamente porque es muy bueno es un programa profesional completamente es eh, gratis esta versión es solamente fui a la web de blackmagicdesign.com. Ahí eh, sale el, el link para descargar y, y es gratis. Solamente aquí le damos clic. Vamos a, vamos a descargarlo. Bueno, una anécdota bien curiosa. Cuando estaba en la instalación del, de DaVinci Resolve, estaba un poco nervioso porque yo traté de instalar. El DaVinci con el, el RIC de minería que tengo instalado Yo lo desarmé y le, y le quité algunas tarjetas y le dejé nada más la más potente Pero haciendo la instalación como que me daba error Error a, la, a hacer la instalación Y yo estaba un poco nervioso con eso Así que por eso, por eso me vieron un poquito tenso Bueno acá la tenemos de nuevo Ya se reinició y está perfectamente Vamos a ejecutarlo y ahí está Ahí dice que pasó Todos los check para el sistema operativo Veis ahí el Firework estaba dando Un poquito de bateo Pero no ya Abrió completo Aquí sí, todo parece que funciona Funciona correctamente Así que ya está Bueno amigos Eso es todo lo que tenía preparado Para este video Y por favor, ya saben suscríbete y nos vemos en otro video nuevo. Chao.